En este vídeo vamos a explicar cómo se realiza la práctica 21 del Laboratorio de Física General, potencia de lentes delgadas, en la que vamos a familiarizarnos con los dos tipos de lentes, convergentes y divergentes, y vamos a ver varios métodos para poder medir el parámetro fundamental para caracterizarlas, que es la distancia focal o su inverso, la potencia. En esta foto que tenéis en la web de, del laboratorio donde está la, la lista de prácticas podéis ver todos los elementos que vais a encontrar en cada puesto. Las lentes, espejo, pantalla, la lamparita que está conectada a la fuente de alimentación que simplemente tenéis que enchufar eh, en uno de los enchufes que, que tenéis en la pared. <ríe> Aprovecho para recordar desde el principio la importancia de ser buenos ecoestudiantes, aquí en particular el ahorro de energía cuando no estéis utilizando la lamparita, al final, cuando acabéis de medir y ya estéis pensando, calculando, por favor apagarla, que no esté todo el tiempo encendida. Aquí podéis ver el banco óptico sobre el que colocamos todos los elementos, con la regla graduada en milímetros donde vais a hacer la medida de distancias. El banco es metálico y todos los soportes eh, son magnéticos para que podáis eh, fijarlos bien al banco y no, se, y no se estén moviendo durante la práctica. Por aquí detrás eh, están los elementos que vamos a ir colocando en la lamparita que se ven mejor aquí, que son el difusor, la diapositiva y el diafragma que iremos comentando en cada parte. Aquí podemos ver eh, dónde está la lamparita de perfil y fijarnos en esa marca blanca de la que habla el guión que es eh, en la que tenemos que, que fijarnos para hacer la medida de la posición de cada elemento sobre el banco y como dice el guión, concretamente aquí en la lamparita eh, esta no es la que nos vale porque nos indica dónde está en este caso la, la bombillita, el filamento que no es lo que nos interesa porque lo que nos va a interesar aquí al colocar los objetos es fijar la posición x igual a cero lo más exactamente posible coincidiendo con la posición del objeto que estemos utilizando entonces eh, aquí vemos la lamparita de frente en estas presillas es donde vamos a ir encajando eh, todos los elementos que colocaremos aquí. El primero de todos, el difusor. Como dice ahí en el guión, es, es para conseguir eh, un haz de luz lo más eh, uniforme posible, porque lo que hay por aquí dentro, pues ya digo, es una lamparita, una bombillita normal y corriente, y lo que necesitamos es poder iluminar uniformemente los objetos que vamos a ir colocando aquí. Ya en esta primera parte, medida de la focal de la lente convergente con el método de Gauss, colocaremos la diapositiva, lo primero. Como ya habréis eh, leído en el guión eh, este primer experimento, vamos a tener una imagen invertida del objeto, entonces ya empezamos colocándolo cabeza abajo, el dibujo. Y una vez que tenemos colocado el objeto, este es el que me interesa que esté en la posición x igual a 0. En este momento es cuando mmm, me pongo a mirar de perfil con el objeto aquí eh, colocado e intento ajustar lo mejor posible colocando pues, eh, un arreglo, una hoja de papel, algo recto, para determinar eh, lo más exactamente posible la posición x igual a 0. En esta parte lo que tenemos que tener en mente es el esquema de la figura 2 del guión y la ecuación 1. Aquí vamos a obtener la focal eh, a partir de la distancia objeto S y la distancia imagen S', pero las dos variables que vamos a utilizar nosotros, que vamos a medir, son S y D. D es la distancia total entre el objeto y la imagen, es decir, entre la diapositiva y la pantalla, que es lo primero que vamos a colocar. Lo vemos, entonces colocaremos la pantalla a una distancia D, de las que están indicadas ya en la, en la hoja de datos, tres distancias distintas. Vamos a hacer. Y después empezamos a, a mover la lente convergente a lo largo del banco buscando esa posición donde observamos la, la imagen con la máxima nitidez eh, posible. ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, en este momento, pues miramos un momento eh, a esta ecuación, que es la que vamos a usar. Tenemos fijo el valor de la focal, que viene dado por la lente, fijamos d, que es lo primero que fijamos nosotros. Si resolvemos esta ecuación en la variable eh, s, pues rápidamente veréis que es una ecuación cuadrática, que tiene dos soluciones. Eso qué quiere decir que vamos a encontrar dos posiciones distintas a lo largo del banco, en las que vamos a ver una imagen nítida. Una será más grande como esta y otra será un poco más pequeña. Entonces, bueno, pues como venimos aquí eh, a intentar hacer las mejores medidas, lo más exactas posible, pues nos quedaremos con la, con la posición en la que vemos la imagen más grande, que será la mejor manera de, de poder determinar la máxima nitidez, lo más exactamente posible. Esa foto de antes estaba hecha con, el, eh, con la luz encendida del cuarto oscuro, donde están las prácticas de óptica y las que necesitan eh, oscuridad para poder hacer las medidas. Y aquí ya podemos eh, ver el detalle de la, de la diapositiva con todas curas, que es como vais a estar eh, todo el tiempo. Entonces, aquí veis que tiene bastante detalle para poder fijaros. Eh, estas letritas y todo el detalle de la foto para poder fijaros eh, e intentar eso encontrar el punto de máxima nitidez lo más exactamente posible mm, lo que sí tenéis en cada puesto pues, es un flexo para que en un momento dado podáis eh, mirar el guión si tenéis por ahí o consultar algo y no tener que estar dando todo el rato la, la luz grande y, y molestar a los demás que están, que están midiendo eh, He dicho todo el tiempo que vamos a determinar el punto o la posición de máxima nitidez y como dice ahí en el guión, en realidad lo que vamos a hacer, la medida que vamos a hacer es un intervalo de nitidez. Entonces, como dice ahí, ¿qué es lo que haremos? Una vez eh, que tengo localizado más o menos el, el punto donde veo nitida la imagen, pues voy moviendo la lente con cuidadito, Primero hacia adelante, mirando todo el tiempo la pantalla, hasta el punto, hasta la posición donde considero que empiezo a perder nitidez. Y lo mismo hacia, hacia el otro lado. Entonces me voy a apuntar mi intervalo, que vamos a decir eh, unos números redondos, así como ejemplo. Esto está en 17, pues eh, imaginamos que el intervalo de nitidez fuera desde 16 hasta 18, que es muchísimo, ya veréis que, que, que no es tan grande. Eh, entonces ahí en la hoja de datos, pues ahí pondremos intervalo, eh, ahí entre corchetes 16-18 y en la S eh, pondríamos 17. Entonces eh, eh, el error sistemático asociado a este instrumento de medida que es nuestro ojo sería un centímetro en este caso, y lo sumamos en cuadratura como dice ahí, eh, a la otra contribución, el error sistemático asociado al otro instrumento de medida en este, en este experimento que es el, la regla del banco que como explica ahí eh, en el guión en la nota final no es un milímetro eh, importante esto error sistemático de medida de posiciones sobre el banco es un milímetro pero error sistemático de medida de distancias que va a ser pues, la resta de dos posiciones, ya es una medida indirecta, entonces eh, es ese 0,14 que dice ahí. Así que al final aquí, eh, en el error eh, de la distancia objeto, de la S que vamos a tomar aquí, no olvidéis poner esa suma en cuadratura de las dos contribuciones del error sistemático. Repetiremos para las tres... Distancias D, obteniendo las tres focales, errores y al final evaluaremos cuál es la medida más precisa de las tres y es la que copiaremos aquí como mejor valor. Segunda parte, medida de la focal de la misma lente convergente por el método de autocolimación. Vamos a quitar la diapositiva y colocamos el diafragma. Esta foto está hecha así aposta para que no olvidéis dejar el difusor no vayáis ahí rápido y lo quitéis todo porque el difusor tiene que estar todo el tiempo para hacer el haz de luz eh, uniforme entonces colocamos el, el diafragma yo aquí en particular pues os diría que probéis a ponerlo por los dos lados eh, porque tiene este lado que es todo negro y el otro lado que tiene un papelito pegado se ve blanco pues yo concretamente con mi ojo lo veo mejor por el lado blanco, pero bueno como digo, aquí estamos cada uno con nuestras limitaciones y habilidades eh, para hacer las mejores medidas posibles entonces probar por los dos lados y quedaros con el lado que lo veáis mejor aquí lo que vamos a colocar es el espejo y, y la lente convergente el espejo pues en principio lo pondremos eh, no muy lejos eh, ¿no? porque eh, pues eso, aquí lo que hay es una lampanita, no es un láser, entonces no lo pongan muy lejos. Y el, eh, el esquema que hay que tener en mente aquí o al lado en el papel es el de la figura 3. Saber que cuando la distancia objeto, cuando colocamos eh, la lente de manera que... Eh, la distancia eh, objeto sea exactamente igual a la focal, es decir, cuando vienen los rayos eh, desde una distancia igual a la, a la focal, eh, emergen paralelos. Entonces eh, se reflejan en el espejo, en este caso vuelven por el mismo camino y voy a observar una imagen exactamente en el mismo punto donde está el objeto, de la misma forma, tamaño, y eso es lo que tenemos que buscar es decir, moveremos la lente mirando al diafragma eh, y como explica por aquí en el guión si lo tenemos eh, el eje óptico perfectamente ajustado el centro del diafragma coincidiendo con el centro de la lente pues no vamos a ver nada lo que haremos es mm, mover un poquito, desplazar un poquito el, el diafragma para poder observar la imagen eh, a un lado de, del objeto. Aquí haremos cinco medidas eh, de la focal y como explica ahí en el guión, eh, haremos realmente eh, cinco medidas distintas, es decir, eh, quitamos eh, la lente cada vez y la volvemos a poner. Al final pues, habrá diferencia de algún milímetro entre algunas medidas y así podemos calcular un error aleatorio que al final es uno de los objetivos principales de este laboratorio. ¿no? Aprender correctamente, hacer buenas eh, estimaciones de los errores experimentales. Y para eso, pues eh, practicar eh, mucho cálculo de todo tipo de errores. Pasamos a la tercera parte, lente divergente, y lo primero que vamos a hacer es, eh, colocaremos la pantalla en vez del espejo, pero vamos a colocarlo eh, pues igual que estamos en el, el método de, de autocolimación. Tenemos el diafragma y tenemos que intentar colocarlo primero la lente convergente a la distancia focal del objeto. Tenemos que tener en mente o, o al lado este esquema. En este caso, como la lente divergente por sí sola no, no forma una imagen, pues necesitamos la lente convergente. Y con esta disposición pues lo que vamos a conseguir es que eh, el haz de rayos emerge paralelo después de la, de la lente convergente. Y después ya la lente divergente sí forma imagen. Entonces, en este punto... Una vez eh, medida la focal del lente convergente por dos métodos distintos pues ya tendréis eh, una idea bastante exacta de a qué distancia la tenéis que colocar. Pero hay una comprobación más que podéis eh, y que conviene hacer. Una vez que colocamos eh, la pantalla y creemos que tenemos la, la lente convergente colocada en esta posición... Si, si es así, al desplazar la pantalla a un lado y a otro, pues si de verdad los rayos están saliendo paralelos, lo que vamos a observar en la pantalla pues es eh, esa imagen del, del círculo de diámetro D, que es el diámetro de la lente, que ya lo tenéis en la, en la hoja de datos, ya está medido, son 4 centímetros. Y al mover la pantalla veremos entonces que el tamaño del círculo no cambia. Esta es la comprobación. Aquí movemos la pantalla mirando al círculo. Y si el tamaño del círculo no cambia, es que de verdad he colocado bien la lente convergente a la distancia focal. Si no, pues volvemos a ajustar y seguimos comprobando. Entonces aquí eh, veis que la focal en este caso depende de ese diámetro inicial D el diámetro de prima del círculo que voy a observar al colocar la lente divergente y la distancia E. La distancia que tenemos que medir en este caso sobre el banco es distancia de la lente divergente a la imagen, a la pantalla. Entonces, aquí podéis ver eh, con un poco de luz, porque está encendido un flexo por ahí para que se vea un poco mejor, pero bueno, con la luz apagada pues se verá más claramente, más nítido, nítidos los, los círculos eh, de luz de diámetro de prima. Y aquí, un poquito más cerca, entonces en principio la mejor manera de, de hacer las medidas eh, aquí es hacer coincidir el borde de los círculos de luz con las circunferencias ...que están dibujadas en la pantalla. De manera que, mmm, bueno, para esto lo primero es, aquí sí, intentar ajustar el eje óptico lo mejor posible. Aquí sí, hacer coincidir el centro del diafragma, las lentes y el centro de las circunferencias concéntricas de, de la pantalla. Entonces, eh, pues vais a hacer eh, tres veces el experimento aquí también... Entonces, para tres medidas distintas de la distancia E, haremos eh, coincidir el borde de, de los círculos con tres circunferencias. De las que están aquí. Que como veis aquí, tienen unas eh, letritas para que podamos ir apuntando. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con números redondos, pues eh, hago coincidir el círculo con... Con la, con la circunferencia que tiene la letra C, por ejemplo, para una distancia E igual a 5 centímetros. Después lo muevo un poquito hasta hacerlo coincidir con la circunferencia B para la distancia 6 centímetros. Y lo muevo un poquito más hasta hacerlo coincidir con la, la circunferencia A para una distancia 7 centímetros. Entonces, me he apuntado esas posiciones, he medido las distancias E, lo que voy a hacer después es quitar la pantalla y ya tranquilamente cojo la regla y mido esos diámetros de prima de las circunferencias C, B y A. Esto a veces puede ser un poco complicado, lo digo por la experiencia de los estudiantes en estos eh, años eh, eh, el tema de hacer coincidir los círculos, es decir, el tema de hacer eh, coincidir exactamente el centro de las circunferencias con el eje óptico, pues bueno, la pantalla en principio la podéis mover izquierda a derecha, moviendo el pie, y se puede mover también eh, arriba a abajo, aflojando este tornillo, sacándola hacia arriba, ajustándola en la posición que necesitáis y volviendo a apretar el, el tornillito puede ser complicado, a veces es complicado tiene cierta holgura, no se sujeta en fin eh, si decidís siempre desde el rigor y el buen criterio científico medir directamente sobre los círculos de luz pues puede ser buena idea de hecho es buena idea hacerlo de las dos formas por si acaso y después eh, comparar pero siempre, si hacéis la medida sobre el círculo, porque no estáis seguros de que el centro esté donde, donde, donde debe estar, pues pensar y encontrar el método óptimo para estar midiendo de verdad el diámetro D en cada caso, cuando no conozco exactamente dónde está el centro del círculo, para estar midiendo realmente el diámetro D y no eh, alguna cuerda de la circunferencia pero bueno eh, en esto como en todo pues se trata, se trata de eso, de intentar sacar lo mejor de nosotros mismos para sacar lo mejor del proyecto eh, con las herramientas de cada uno y con los medios disponibles este es un aprendizaje importante también en este laboratorio y esto es todo.